¿Qué diferencia la astrología clásica de la psicología astrológica? Bueno, esto es una pregunta un poco difícil de contestar porque en realidad no hay solo la astrología clásica y la psicología astrológica, que es la que yo hago del método Huber, ¿no? Eh, hay bastantes variantes de astrología, existe la astrología hindú, la... no vamos a entrar en ello, hay un montón de, de astrologías que no es que sean totalmente diferentes, pero sí tienen diferenciaciones importantes. Lo que sí yo diría... Más que nada porque es lo que he vivido durante muchísimos años. Empecé astrología a los 16 años, empecé a estudiarla con libros, luego con profesores, etcétera Y aprendí lo que ahora se llama la astrología clásica, la que viene de siempre. Uh, y ahí encontré un, un fallo muy grande, y es que por un lado era muy determinista: tú eres así, te va a pasar esto, ¿vale? y eso no se puede evitar porque los astros lo indican. Esa es la tendencia que había, aunque había ya uh, apuntes de psicología. Uh, ...o de astrólogos que usaban más la psicología y la posibilidad de que tú puedes cambiar tu vida... ...se empezaba a mover en esos años, bastante ya... ...pero seguía la corriente fuerte de predeterminismo, ¿no? El determinismo, básicamente, ¿no? Luego encontré, al cabo de muchos años, y que hice un paréntesis, en el cual no quería interpretar cartas... ...precisamente porque no podía ayudar a nadie. Veía las trampas en las que habíamos caído, tú eres así, así, así, estos son tus defectos... ...pero no sabía cómo podía arreglarse eso... Porque si teóricamente tú eres, yo que sé, alguien con mucha mala leche, ¿no? Con mucha energía descontrolada que te peleas fácilmente y resulta que según la carta astral tú eres así y toda la vida vas a ser así, ¿para qué voy a luchar? Pues yo me dejo llevar y ya está. Eso era, para mí era horrible porque era decir que no tenemos ningún tipo de libre albedrío real puesto que era demasiado fuerte esa pulsión interna. Cuando descubrí la psicología astrológica del método Huber fue cuando empecé a ver que podía ayudar a las personas diciéndoles sus problemas, evidentemente sus trampas, también lo bueno, claro, pero al menos explicar o dar la posibilidad de que se puede salir de ese estado y de esos problemas, cambiando tu manera de ser, que es posible, e incluso indicando algunas herramientas, que por eso me metí también en el crecimiento personal para aprender técnicas que pudiera dar o recomendar a otras personas para arreglar esos problemas. La diferencia real, por lo tanto, entre psicología, perdón, astrología clásica y psicología astrológica del método Huber, lo digo así porque es la que yo estoy trabajando, la que he aprendido y la única que realmente recomiendo, habiendo probado, no todas, porque hay cientos, pero la mayoría de las variantes de astrología clásica durante muchísimos años, más de 20, pues esas no las uso, ni me interesa para nada, usarlas, o ni las enseño, ni las recomiendo. Recomiendo la psicología clásica, Uh, eso, perdón, la psicología astrológica del método Hubert y más que nada porque por un lado te da la posibilidad de saber que tú puedes cambiar cualquier cosa y te da herramientas cuidado, eso es lo más importante para poderlo hacer te explica dónde está tus dificultades cómo superarlas y te da a la vez herramientas para poder uh, salir de esas trampas de esos errores que nos causan problemas en nuestra vida por lo tanto esa para mí es la gran diferencia. Hay otras pequeñas diferencias, pero la verdaderamente importante es esta. Y esta es la que me llena y con la que yo hago siempre todas mis consultas.